Bueno, vamos ahora a ajustar Firefox. Para eso vamos a cambiar eh, con qué navegador queremos que se nos abra el icono del, del escritorio. Y para eso nos vamos a USR, local, local, la carpeta de local y BIM. Y aquí encontramos un archivo que es Default Browser. Esto si lo abrimos como texto, le damos botón derecho y abrir Open como, como texto, nos aparece esto, este, este texto. Entonces vemos que está abierto para que se ejecute Simonkey. Le cambiamos el nombre por el de Firefox. Y ahora cuando volvamos a darle al icono del escritorio, se nos abrirá, en vez de Simonkey, se nos abrirá el navegador Firefox. Le damos un clic y ahora vemos que se nos abre el navegador Firefox. Y bueno, pues vamos a realizar todos los ajustes hemos hecho antes en Simonkey dentro de Firefox para ello eh, hacemos eh, las mismas cosas que hacíamos en que vamos a edición, preferencias y por ejemplo dentro de esta pantalla le damos a colores y aquí podemos ajustar como antes los colores eh, ya estaba, ya está ajustado porque está en gris y no está picado el botón de, de permitir que las páginas web tengan los colores le cambio el texto a rojo, como veis y ahora aparece el texto en rojo era, eh, no es que me guste mucho el rojo, pero era para que lo vierais entonces vamos otra vez a preferencias vamos a color y le quitamos el color rojo y le ponemos el negro y aquí se puede cambiar a blanco a la tonalidad que queramos si le con el botón de, de, de, que, que permite que las páginas web tengan su color propio pues me vuelve otra vez a aparecer en blanco y bueno pues podemos cambiar un montón de cosas eh, de, de, le quitamos otra vez los colores que permita las páginas web y nos vuelve a aparecer otra vez en, en, en, blan, en, en, en gris Volvemos otra vez a, a preferencias, vamos a volver otra vez a preferencias, ah bueno, perdón, vamos a hacer una cosa que es el ajuste de dónde queremos que se almacene la caché, esto es más complicado en Firefox, aquí nos está diciendo que tengamos cuidado con lo que vamos a hacer, al escribir en el navegador about confit y dar enter, nos aparecía esa ventanita, entonces aquí en esta ventanita de Share vamos a poner caché, para que nos busque el texto que voy a decir a continuación le damos le escribimos caché le damos enter y como no está el texto exactamente que queremos que es, el, es el, el, lo que le dice dónde quiere que se almacene la caché se lo vamos a escribir para ello picamos en cualquier sitio con el botón derecho del ratón no está, no está el texto y ahora vamos a ver cómo se hace ese texto que, que quiero poner. Entonces, botón derecho del ratón. Y le decimos new, string. Y aquí escribimos la, la frase que nos va a definir el, el caché, que es browser.com. CACHE punto dish, punto PARENT guión bajo directory. este es el string que nos dice dónde va a almacenarse la CACHE y ahora eh, lo que nos pide es que limitamos el valor. El valor va a ser la dirección de donde queremos que se salven esos datos de caché. Entonces le voy a dar igual que en SimMonkey la edición mnt home tem, o sea el directorio tem. Ahí es donde queremos que se nos salve. Y como vemos en, se ha creado ese nuevo ese nuevo texto browser cache this parent directory y con la dirección donde queremos que salvar. Salimos, le decimos quit salvar y con esto ya hemos hecho una cosa muy importante en Firefox, que es que los datos de navegación, de vídeos y todo se salve en esa dirección. Volvemos a entrar otra vez en preferencias, y, y, y, <coughs> en preferencias edición y preferencias, y podemos darle en esta primera pantalla general... La, eh, la página web que queremos que se nos cargue por defecto cuando se abre el navegador le damos google.com ya entonces esa sería será la que nos aparecerá por defecto hay otra cosa importante que es como en simonkey donde queremos que se almacenen los archivos cuando los bajamos de internet salvar página web etc entonces le vuelvo a dar como en simonkey el directorio TEN. Entonces cada vez que salvemos un, un archivo se nos salvará aquí. Eh, si le picamos eh, la pestañita justo que hay debajo de Always Ask Me Where Desear File, esto, esta pestañita lo que hará es que cada vez que se intente salvar un archivo nos saldrá una ventanita diciendo dónde queremos que se salve. Y bueno, podemos seguir haciendo ajustes. En avanzado de texto podemos elegir qué tipo de texto tengamos y el tamaño. Yo como no veo muy bien, pues siempre le doy un, un valor más alto, que es 18, de tamaño de letra. Y bueno, esto ya sería todo lo que sería los ajustes principales de Firefox. Un saludo.